Music danza A danza del baile Ey, ey, ey Este baile de la rima Este baile de la cima Este baile del amor Este baile sin dolor Este baile algo sano Ahora todos nos fuimos a bailar Todos los chicos y las chicas y las chicas en la danza y este baile nadie se cansa Todos avanzan para adelante, buenos pasos Para adelante, para atrás Todos bailando a mi paso favorito Vamos mi gente, dale un paso bien chiquitito Todos con felicidad bailando bien tranquilo Vamos a, a bailar hasta que se amanezca una buena música, una buena mezcla Sé que a la gente les encanta este tema Yo canto algo bueno para que la gente lo hasta que no pueda rimar Todos los chicos y las chicas En la danza, en este baile Nadie se cansa, todos avanzan Para adelante, buenos pasos Todos los chicos y las chicas En la danza, en este baile Nadie se cansa, todos avanzan Para adelante, buenos pasos Ey, ey Para adelante, buenos pasos Toda la gente lo sigue bailando Toda la gente lo sigue cantando Todos lo están rimando mientras que yo te bailando yo mientras que te agarrando el micro y toda la gente haciendo los pasos olviden todas sus penas porque aquí estoy yo para hacerles bailar y ya quiero que se olviden de todo como yo lo estoy haciendo todos con felicidad saltando para adelante para atrás todos los chicos y las chicas en la danza en este baile nadie se cansa todos avanzan para adelante buenos pasos todos los